Continúa la novela de los ítems fantasmas. Cada día van saliendo nuevos datos. Hoy se han allanado las instalaciones de Zaguapac. Se ha retenido documentación con fines investigativos. ¿Por qué Zaguapac? Ahí trabajaba durante 15 años Guillermo Parada Vaca, el hermano de Antonio Parada Vaca, el ex jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía Cruceña y también eh, gerente exgerente de Carton Ball durante eh, el 2020 durante el gobierno de áñez eh, 17 personas en Zaguapac, la cooperativa de aguas de Santa Cruz han solicitado su renuncia 10 han sido aceptadas 3 personas se presentaron a declarar de manera voluntaria, qué nexo Además de los hermanos Parada Vaca, existen entre este hecho de corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz y en saguapac Además, el ministro de Salud, Jason Auza, ha manifestado que existen 23 casos de supuestos contratos fantasmas. donde En la Caja Nacional de Salud. ¿Será que de aquí en adelante encontramos una seguidilla de eventos desafortunados en las instituciones públicas del país? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos.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 se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo, el sistema falla y se va al cara. Jueves 16 de diciembre, programa número 29 ya de este segundo ciclo de irreverentes por Avia Yala Televisión. Muchas gracias por estar eh, noche a noche acompañándonos para hablar los temas irreverentes de manera irreverente, como no puede ser de otra manera la línea. Ya está habilitada el 699-899-33 para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus consultas. Estaremos leyendo más adelante. Pero, por supuesto, no estoy solo, estoy con las y los irreverentes. ¿Cómo estás? Alem Kisbert, ¿cómo andas? Diego. ¿Bien? Todo bien. Señores, buenas noches. ¿Vieron que mejor que Betty la Fea está ítems Fantasmas? Diviértanse el día de hoy. Yo creo que hay que hacer la serie y subirla a Netflix, ¿no? Llegamos <risa> a los dos, a los 10 mejores, ¿no? no sé si cómo... Bien, también está Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Bueno, Diego, todo bien, todo tranquilo. Bien. Disfrutando la novela de los ítems. Hoy los dos se vinieron de negro. Ah, ¿no? ah andamos ¿no? combinados, ¿no? Ya mismo. yo hoy no quise venir de. Yo hoy estoy gris. Están alegres. ¿Cómo anda Andrés Huanca? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos en casa. Y también está, por supuesto, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien, continúa la novela. ¿Qué otro capítulo tenemos? ¿Qué otros personajes o instituciones aparecerán hoy? Todos trabajan desde recién, ellos trabajan desde hace mucho, a mí a mí lo que me dijeron cuando me ofrecieron ponerme un vehículo y un auto a no, ahí me dijeron que ellos trabajaban por familia. Antonio Parada me llegó a, la, a las reuniones del segundo año. No hemos recibido un reporte en físico que certifique que se habría aprendido o detenido al señor Parada en la República Federativa de Brasil. Ayer hubo una denuncia o anteayer de la Caja Nacional de Salud, hoy aparece el tema de Cartón Bol y aparece la noticia que el primer sindicato está con problemas migratorios eh, fuera del país. El gobierno de facto precisamente se ha dedicado a corromper, a hechos de corrupción. Hasta la fecha hemos identificado 23 contratos que presumiblemente fueran fantásticos. Ahí. Son personas que han dejado su currículum vitae en... Eh, la entidad, es decir, la Caja Nacional de Salud, que han sido utilizados indiscriminadamente por funcionarios de la Caja Nacional. El día de ayer se ha logrado aprender a varias personas sobre el caso de la Caja Nacional de Salud, donde también existen más de 80 ítems fantasmas. Bueno, el ministro de Gobierno habla de 80 ítems fantasmas en la Caja Nacional de Salud. El ministro de Salud hoy daba a conocer... ...de 23 casos de contratos, pero no de ítems fantasmas, sino de contratos fantasmas. Vaya uno a saber cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sin duda alguna parece que... Ahí, días atrás dábamos a conocer de otra cantidad de ítems fantasmas en la alcaldía de Warnes. Eh, ¿Será que esta novela va a continuar con más instituciones, con segunda, tercera, cuarta, quinta parte, Chiara? Um, tristemente tengo que decir que sí, creo que um, lo que, lo poco que sabemos es, como, como decía el otro día Andrés, la punta del iceberg, y ay, si bien nos preguntamos ahora qué nexos hay, ya sabemos que hay muchos nexos, que hay nexos con Camacho, que hay nexos con Calvo y demás, y con los ministros de Áñez. y en ese sentido creo que no es un secreto para nadie que durante esos pocos meses que Áñez estuvo en el gobierno, se robó a manos llenas y hubieron cantidad de casos de corrupción. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a descubrir mucho más y creo que vamos a descubrir nexos que tal vez muchos no solíamos, ¿no? Ahora, eh, un entorno que está en silencio es el del exalcalde Percy Fernández, que sería incluido en las investigaciones y sería tal vez citado a declarar. Para nuestra audiencia, eh, no se sabe el estado de salud del de ex alcalde de Santa Cruz desde el año pasado, prácticamente es como que ha mantenido un perfil eh, muy bajo desde que inició la pandemia, eh, cuando renunció al cargo y se quedó a, eh, en la alcaldía Angélica Sosa, y desde ahí no se ha sabido respecto a eh, la salud en la que se, con la que se encuentra. De Percy Fernández, ¿será que va a ser citado a declarar? No, no sé, eso ya es escapa de nuestras manos, ¿no? Lo óptimo es que sí salga a declarar. Es más, debería ser uno de los principales. Creo que ahí se, se comete una especie de seleccionismo investigativo, ¿no? Se le llama a la señora Sosa, que ha estado un año y un poco más, y no se lo llama al señor Percy Fernández. Quizás porque es hombre, me, me, me sale la duda en ese sentido, no, porque es hombre, no se le quiere llamar a declarar o se le llama sutilmente, que se lo quiere invitar, pero no se le está obligando. Entonces, algo pasa, sigue la susceptibilidad de por medio. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están las autoridades políticas del gobierno central? ¿Y dónde queda todo esto, este escenario de la formalidad eh, jurídica? Digamos Me genera dudas. Ingrid. Yo creo que lo que decía Elena es, no está un año, ¿no? Un año y medio, sino que Angélica se ha estado más de 10 años, por lo tanto ella... No, pero de... Como alcalde. Ah, claro, como alcalde merece. sí, ay, pero vaya va la a la gestión, también. Claro, pero ha estado 10 años, ¿no? Y que ella no sepa nada o que, que, que ella diga que es la... que vaya solamente en calidad de testigo, como en la primera fase de la investigación, porque ahora ya no es solo testigo. Entonces eh, da mucho que desear, ¿no? Porque este hecho de corrupción está bueno destruyendo la institucionalidad. Ya Andrés lo dijo, la Caja Nacional de Salud también es otro, otra red del, del, del hecho de corrupción que está centralizando la araña principal, cuál será, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Con qué más nos encontraremos? Sí, bueno, yo creo que en esta cuestión lo que estamos viendo es que más los. Pequeños pescados son los que hoy se están cayendo, ¿no? Parada no era la mente maestra, sabemos Parada era la ficha operativa de todo este entramado y creo que mientras más arriba va en el andamiaje político vamos a decir una sos es mucho menor que un Percy Fernández que está prácticamente allá políticas Cruz, de los noventas y quizás antes, ¿no? Y ni qué hablar de otros eh, involucrados, ¿no? Yo creo que todavía se está quedando ahí abajo y mientras más peso político tienen los involucrados más difícil está siendo poder involucrarlos. También quiero res, eh, resaltar otro aspecto, eh, todo esto fue pasando mientras estábamos en pandemia, ¿no? también era, no es como que se detuvo, sino estábamos en pleno eh, cos, cuarentena rígida y esas cosas estaban pasando en, en Cochabamba, muchas de limpiadoras eh, contratadas por la alcaldía que van en las calles ganan muy poco, fueron despedidas prácticamente, ¿no? las, las imágenes que tenemos en Cochabamba de que ellas tenían que recolectar leña en el río Rocha para poder cocinar en el día, ni que hablar de tanta gente de la zona sur que realmente pasó literalmente hambre, tenía que ser ollas comunes para que puedan comer porque no había trabajo y se despedía gente porque supuestamente las alcaldías no estaban funcionando y lo que teníamos más bien era gente robando con hitos fantasmas yo creo que es de una indolencia sorprendente. Yo quiero saber si en Cochabamba, como ya se fue anunciando también ahí, tienen fantasmas, quiero saber si eso es verdad y eso se debería castigar con toda la rigurosidad. En ese sentido, yo resalto lo que hoy día Andrónico Rodríguez dijo en conferencia de prensa, de que después de eso se tiene que revisar todas las instituciones del país sin diferenciar partidos políticos para hallar si eso está en otras instituciones. Ahora, eh, la diputada de la oposición, Luisa Nayar, ...ha presentado un proyecto de ley de eh, sistema de contratación limpia para servidores públicos... ...esto con el objetivo de evitar casos de ítems fantasmas. Eh, si realmente es una ley que está coherentemente trabajada, eh, esperemos que se pueda aprobar... ...porque realmente el problema de estos hechos de corrupción que lastimosamente ya no son hechos aislados sino parece más bien algo estructural eh, en muchas instituciones, eh, nos afecta a todos y todas, sin distinción alguna, porque son menos escuelas, son menos, son, es dinero que iba a ir a escuelas, al mejoramiento de calidad de vida de las personas, al, alcant al alcantarillado, a servicios básicos. O a, a salarios reales, ¿no? O a salarios reales. Eh, es decir, realmente se debe trabajar. En esto, es una de las primeras apariciones más contundentes respecto a este tema de la oposición. ¿Por qué la oposición está tan callada o tan de brazos cruzados o con pipocas viendo de palco esta situación para ti, Alem? Claro, cuando estás manchado mejor es callarte, ¿no? Perfil bajo y pare de contar. Dos cosas antes de intervenir con el tema de la señorita Nayar. Eh, Ingrid dice que estamos empezando el tema de la desinstitucionalidad, hay una crisis, se está empezando, pero si estamos hablando de un proceso de por lo menos 10 años, o sea, no es que empezó ahí, ya hubo una escuela de formación corrupta, digamos, y eso viene a que se, se está mostrando que la institucionalidad política de Bolivia está realmente crítica. O sea, esto es un reflejo de una crisis que no viene de ahora, no viene de hace 10 años, yo creo que viene de hace mucho más, ni siquiera podemos culpar a un gobierno eh, post-2006, digamos, si no viene de una escuela, quizás post-1997, post por dar una fecha. Lo segundo que, que me parece interesante, ¿qué pasó con Tarija? Recuerdan que era uno de los privilegiados con todo lo que fue el IDH y los presupuestos de las grandes reservas de gas que teníamos, que ahora ya no los tenemos. Y creo que Tarija se quedó con el mercado y con un puente. En más de 10 años de gestión municipal, donde estaba el señor Rodrigo Paz, si no me equivoco, el hijo del, del mirista, y bueno, se quedaron con dos cositas, ya era uno de los privilegiados con todos los presupuestos de los hidrocarburos, principalmente del gas, que se fiscalice también eso. Señorita Nayar, me parece interesante, yo ya lo había dicho, es uno de los elementos más rescatables de comunidad ciudadana, no sé a qué frente exactamente pertenece, ya que comunidad ciudadana es una convergencia de varias grupúsculos, eh, pero es la que tiene mayor eh, énfasis. Sin embargo, eh, uno, ley para mejorar la ley. Ya tenemos una ley anticorrupción, ley del, del funcionario público y estamos construyendo otra ley para que se mejore la recontratación de los funcionarios públicos. No tenemos la capacidad de agarrar estas dos leyes o varias otras que debe haber, seguramente Ingrid nos puede aclarar esos temas y mejorar y fiscalizar. Bueno, tenemos, digamos, un oficial, un, un suboficial, no sé, las jerarquías policiales y militares, donde, bueno, vayamos a la Contraloría y veamos cuánto tiene y vayamos a hacer la etnografía básica, veamos cuánto gasta. No se puede hacer eso y desde ahí empezar a hacer toda una búsqueda, como se lo está haciendo ahora, de quiénes son los corruptos. Entonces, me parece me parece una, un, un error buscar una ley para mejorar la ley. Segundo elemento, eh, que se, bueno, tercer elemento, que se socialice, ¿no? Que se socialice. La 1386 se ha dicho, bueno, que se socialice. Yo creo que esta ley también tiene que socializarnos. Yo, a mí me gustaría participar en la socialización. Por ahí aporto en algo. Esa tendría que ser una modificación eh, de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que para muchos funcionarios públicos es draconiana en el sentido que tiene muchas trabas que burocratizan, eh, por ejemplo, eh, la gestión. Esto se ha escuchado de autoridades de todos los tintes políticos. La ley Marcelo de santa Cruz ya está concuasada con el Código Penal, ¿no? ya se tipifica y la corrupción y todo lo demás. En la ley 386 se hablaba también de esta tipificación y sanción a la corrupción. ¿no? Bajo lo, lo que decía de crear leyes y más leyes, cuando ya estamos circunscritos en un, un montón de leyes, los abogados sabemos porque tenemos que estar actualizados día a día, entonces eh, yo creo que no va a solucionar sacar más leyes. ¿no? Concuerdo con lo que dice Al. Eh, el desafío está en que la justicia ahora está, esta institución que es el ápice, es la punta que tiene que ejecutar todo lo que son las leyes, las normas, y aclarar todo este hecho de corrupción, este hecho es importante para que ya se constituye como un desafío para la justicia, para que se pueda desmanchar ¿no? de esa crisis que decimos de institucionalidad, este es el nuevo desafío, para que demuestre que el ministro Iván Lima, que las instituciones y el aparato estatal sí funcionan, ¿no? ahí está el desafío. Um, yo creo que hay que pensar en las cabezas de todo esto, porque como bien dice Alem y concuerdo, no vas a solucionar el tema de corrupción por poner una ley más, porque hay leyes para eso y se supone que debería funcionar, lo que pasa es que hay una inoperancia tremenda y no solo inoperancia, sino ganas de no operar porque uno quiere sacar una parte, una tajada del pastel y en ese sentido creo que las cabezas de cada institución tienen que actuar sobre eso y tienen que hacer este control y ejercer, digamos, una clase de fiscalización, pero desde la cabeza, porque es lo que decíamos, cuando sale parada y salen todos estos peces pequeños, obviamente había cabezas que sabían lo que estaba ocurriendo con tanto número de ítems fantasmas, entonces en ese sentido hay que ver que las cabezas políticas, las cabezas de estas instituciones, hagan lo que tienen que hacer. Andrónico ya comenzó diciendo, no importa el color político, hagamos una revisión, ¿no? Y para mí eso demuestra, y el hecho del silencio de la oposición también demuestra. Andrés. Bueno, yo creo que también la, las normativas están ahí, y hemos visto que en el momento que salió la chispa por la ex mujer de parada, pues el sistema empezó a funcionar y se puede... Desmenuzar. Coincido en que no es de cuestión de meter una nueva ley. Celebro, en todo caso, que igual una parlamentaria de Comunidad Ciudadana pasa la propuesta y no simplemente a estar constantemente cuestionando y fiscalizando bajo mentiras otros tipos de normativas, habrá que ver qué pasa con su bancada, si va a ser una oposición respaldada o va a quedar... Eh, marginada como ya pasó con otros parlamentarios de comunidad ciudadana. Sin embargo, en la cuestión, por ejemplo, a a futuro, yo creo que como se mencionó aquí, también es gran parte eh, responsabilidad de concejales y asambleístas, ¿no? que cada uno de los departamentos tiene su pequeño órgano legislativo que tiene entre sus atribuciones legislar dentro del departamento, dentro de los municipios. Yo creo que es la oportunidad y es la necesidad de que los concejales, digamos, del movimiento socialismo, se pongan las pilas, dado que pues ya han visto de que hay pues un montón de donde se puede escarbar, no obviamente dentro de la, vera, de la verdad, en honor a la verdad y con conocimiento técnico para no incurrir en malas prácticas como la oposición parlamentaria en el gobierno nacional. Bien, eh, después del corte, por favor, 22 horas 33 minutos, permítanos la primera pausa y al volver seguiremos hablando de este tema. El sistema falla. Sí.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 pero no para no pelear como siempre lo hemos hecho. Me Voy a utilizar estabilidad laboral. Uno de los elementos que más nos preocupa a todos los profesionales, porque gran parte somos consultores y eso sabemos que es mucho impuesto, es el tema de la estabilidad laboral, que es todo un debate. Y el otro debate es el tema de justicia, entre otras cosas más. Pero estos dos creo que son algo que ya hace bastantes años nos va preocupando. Eh, en caso que el gobierno del MAS limpie toda esta cadena de corrupción, toda esta ineficiencia o inoperancia que decía Kiara de la justicia, el movimiento al socialismo tiene la, un perfil potencial a ganar las elecciones nacionales de aquí a cuatro o cinco años. Y ahí es donde los de la oposición nos deberíamos de preocupar. Entonces, esto me parece importante. El otro sentido, el otro sentido va en función a... Eh, Siempre se dice que no se politice la justicia, entonces la justicia ha quedado en un escenario tan autónomo y esa autonomía está generando todos estos escenarios, donde tú presentas pruebas como lo hizo el señor Johnny Fernández y le dijeron, mira, vuelve a tu casa y vemos qué pasa el próximo año, no le recibieron, entonces la justicia ha generado tanta autonomía que puede hacer y deshacer como se quiere, se ha generado mafias, el señor no me acuerdo, el que al final le amputaron la pierna, está en San Pedro. Un abogado que tenía su mafia y varios otros sectores que hemos visto hasta en, en Facebook, ¿no? Como los mismos abogados para que les paguen, los electrocutan a los clientes y varios... de ah, El de Cochabamba, estás hablando si no me equivoco. Jasmani. Yasmani, exactamente, Yasmany. señor Yasmani. Entonces, este tipo de cosas genera que la justicia, bueno, obviamente muestra que la justicia tiene un completo escenario de autonomía y está haciendo lo que le, lo que quiere hacer. Es un poder paralelo. Creo que el gobierno tiene que apropiarse. No solo este gobierno que tenemos, que lo criticamos constantemente. Todos los gobiernos, incluso el que ya pasó con Yanine Áñez, debió apropiarse políticamente de la justicia y empezar a generar un, una especie de... Eh, transparencia, por lo menos como un proceso para mejorar la calidad en justicia Contrafácticamente este a lo que acabas de plantear ¿Eso no sería lo que históricamente se reclama la intromisión del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial? Y ese debate siempre ha estado y por eso la, la justicia ha generado tanta autonomía y esa autonomía de la justicia de todo el pues escenario judicial deberían agarrarlo por las astas Mira yo, yo tengo el ejemplo en, en, en Perú, cuando los, los abogados, los fiscales, si no me equivoco, se, también se los, se, los, se, los, se les da esa categoría, eran eh, víctimas de atentados terroristas cuando los fiscales sancionaban al, al grupo guerrillero, principalmente a Sendero Luminoso, y pare de contar, la justicia no ejercía el poder sobre este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fujimori? Los, los fiscales encapuchados. Había un grupo... Puede estar muy errada, pero estoy haciendo un recordatorio histórico. Vi un grupo élite de Fujimori que les ponía la capucha a ciertos personajes, no sabemos si eran abogados, y ellos eran quienes daban la sentencia a los terroristas. Y nadie sabía cuál era su identidad del encapuchado. Pero así se empezó a generar una mejor transparencia dentro de la justicia o una mejor efectividad. Se politizó, se politizó. ¿Fue necesario? Fue necesario. ¿Funcionó? Por supuesto que sí. Yo creo que lo que hay que hacer es un proyecto de reforma judicial, como se ha hecho en muchos países, para que eso funcione, porque si al más se le ataña, como siempre desde la derecha se le ataña, que es una dictadura, que se mete, imagínense si se atreven a dar una, una idea así, estaríamos complicados, estaríamos muy complicados. Yo considero que no hay una independencia de poderes, no entonces el sí o sí está ligado a lo que es la estructura del poder central y eso es lo que se cuestiona y ese es el desafío que tiene que mostrar ahora la justicia, lo decía en si el MAS se pone a la cabeza de transparentar los hechos de corrupción, sancionar si es de su partido eh, los, los funcionarios que hayan cometido hechos de corrupción se los debe sancionar y ahí se va a poder transparentar y se va a creer eh, en el gobierno de Luis Arce Catacora y el vicepresidente no entonces en todo su gobierno pero si no se hace si no se sanciona entonces de lo contrario vamos a seguir politizando la justicia y eh, eh, desequilibrando la balanza de la justicia sí pero ingrid mira cómo está la justicia tú trabajas en derecho no ve en la abogacía no me vas a decir que no hay altos índices de corrupción y altos índices de justicia. Eso, donde yo puedo. Te... Yo cada noche. Claro, hay hechos exactamente. De corrupción, Entonces, y hay en función a eso. Porque, porque el, el, el, el, abogado, el abogado en sí mismo es completamente independiente de un poder político. El poder político, el Estado no está generando, no está ejerciendo cohesión sobre este escenario laboral. Pero estamos hablando de. Eh... Delitos públicos, que tienen que pero ver delitos públicos no puede con el sancionar. Estado. Es, es incorrecto decir que el Estado no, tiene no. que sancionar, el Estado no puede sancionar, el Estado denuncia. Y el problema que dice Alem es que no se sanciona lo que se denuncia. Eso es lo que estoy diciendo, que sea transparente y que se sancione a los que son, si son, pero de es más reforma judicial. No es una reforma no, del estado. No necesariamente no es tiene más. que haber una reforma judicial para ahora ya sancionar un hecho tiene de que corrupción. Sancionar? ¿Son el los ministerio de gobierno y el ministerio público son las dos instituciones del aparato estatal claro. que tienen que investigar y en el proceso investigar. de investigación ahí es donde ya se pasa. No hay que cumplir sancionar. con todo el proceso, el proceso, el procedimiento penal. ¿no? Entonces en la etapa preliminar primero estamos en, la, en el proceso de investigación. Y en la segunda etapa ya de juicio, ahí donde ya se sanciona con las pruebas que se han recolectado en la etapa preliminar. ¿Y qué pasa Por cuando lo tanto, tú entregas sino, pruebas y no se sanciona y el juicio, como conocemos popularmente, tarda años y años y años hasta que incluso los delitos prescriben. Ese es el desafío de la justicia ahora, ese la es el desafío justicia, de la claro, institución. Es que creo que es un error es también confundir las dos cosas. Una cosa es el Estado y el ministerio que puede hacer la investigación y es tiene que hacer la, ti. la investigación pertinente. Control, control. Y otra cosa es, es sancionar y otra cosa es el aparato judicial, que a veces la gente no lo entiende y hay que diferenciarlo bien. Porque luego pedimos que el MAS controle la justicia, pero luego el MAS dice, hay que hacer algo y dice, no, el MAS está controlando la justicia y es absurdo. No, pero más allá de que sea el MAS o no, que hará yo creo que es, hay que hacer una juntuchita de diálogo. Ya se ha planteado, fue un no me acuerdo el nombre del diputado que ha planteado, hagamos una comisión de transparencia, no, no, no, no, tiene ese, no tiene ese apelativo, pero le voy a poner, hagamos una comisión para fiscalizar todo este proceso en muchas instituciones públicas para ver dónde están los actos de corrupción. Creo que es necesario, yo creo, dialoguemos, o sea, señores de Creemos, señores de Comunidad Ciudadana, más allá de que se presente la ley, yo estoy presentando la ley y tú me la tienes que aprobar, no, a ver. Nos reuniremos, nos sentaremos. O sea, sabes que tú, movimiento al socialismo, tienes tus defectos, yo también tengo mis defectos, se lo ha comprobado con los diputados de Creemos. Bueno, dialoguemos. Y en función al diálogo, veamos las herramientas. O sea, Ingrid nos está planteando cuál es el, el mecanismo, pero también que ahora nos plantea de que eso no funciona, y eso es real. Entonces. La mejor forma de generar una transparencia y un equilibrio dentro de la justicia para que no se le critique ni al más y no se le critique a comunidad ciudadana es hacer un consenso de diálogo entre estas tres fuerzas políticas. Me parece importante. Sin embargo, vas a toparte con el problema de que ahorita estamos con todo el tema de los juicios de responsabilidades y juicios por el golpe de Estado que justamente ha partido aguas por la cuestión de la reforma judicial. No hay madurez yo, política. yo sinceramente creo que es un idealismo liberal decir que las fuerzas políticas no estén... En en la justicia, por favor díganme en qué país del mundo no están las fuerzas políticas en la justicia Díganme en qué país del mundo la justicia no es más draconiana con la gente más pobre y casi no toca rico La justicia en ninguna parte es esta cosa inmaculada por más reforma del que hagas Que va a ser justa, valga la redundancia y, no, y va a tratar a todos por igual Eso no es cierto y no existe para mí ahorita el concepto que nos está faltando en este debate y lamentablemente algo que nos falta en nuestra implementación de justicia y que está reconociendo esta constitución es control social. Para mí la cuestión del control social, de la participación popular en términos de justicia es algo que lamentablemente no hemos avanzado en absoluto a pesar de que están nuestras leyes sugeridas desde los 90 por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, yo creo, y ahí coincido con Alem, que decir que los partidos no se metan en lo formal no cambia de que hayan eh, chicanerías para entrarse por abajo a la justicia y sé que la justicia se venda al mejor postor. Lo mejor para mí es que justamente los partidos abiertamente fiscalicen unos y a otros logrando así que la justicia avance, como ahorita lo que está pasando pues, con los ítems. Pues yo insisto, la justicia por sí misma, los jueces por sí mismos, en todos los países del mundo, beneficia, vamos a decir, a las élites de cada país. Y el modo que deberíamos avanzar a mi criterio es con la cuestión de la, de la participación y del control social, y esto tanto en las áreas urbanas o con la justicia indígena en el área rural. Eh, es interesante, nos tenemos que ir a la pausa, pero sobre lo que mencionas, el tema del control social. Y el por qué la justicia empieza a actuar en este caso ha sido gracias, de repente, a lo rimbombante que hace la denuncia en los medios de comunicación. Porque si no, no hubiesen archivado la denuncia con los 1.200 eh, ítems, fantasmas o contratos observados que presentó el alcalde. De Santa Cruz. Entonces, de repente, ese tipo de presión social es que hace andar Permíteme la maquinita. Darte otro ejemplo bastante concreto. En Cochabamba está esta organización que se llama Mujeres de Fuego. no Es una organización partidaria de mujeres que justamente hacen seguimiento a las denuncias de mujeres por violencia física, violencia sexual, entre otras. Y ellas están ahí constantemente en la fiscalía. Tú vas a la fiscalía y están ahí apoyando a una mujer, una mamá, una hija y han logrado que las cosas avancen, han logrado que incluso se revelen ventas de fiscales y de jueces con, la, con lo, los, bueno, los violentadores y, y con los denunciados. ¿no? Yo creo que eso es un gran ejemplo de que el control social sirve y nos falta más. El favoritismo político es lo que está corrompiendo a la justicia. El favoritismo político que tú dices a las élites, sí. Entonces estamos diciendo que la justicia no es gratuita como se pregona, no es gratuita. ¿no? Entonces ahí es donde se debería transparentar. Entonces, eso es lo que tú correctamente lo decías y yo te apoyo. Más que político económico, diría yo. Lo dije yo el otro día: la justicia se vende al mejor postor. Si yo soy del más y te vengo con 50 mil dólares y el otro solo tiene 10 mil, es así. O sea, no es político, es económico. Y sabemos dónde están las élites, en qué parte política, tampoco tengo que repetirlo, pero es político. Digo, es económico, no es político. Bien, eh, 22 horas 48 minutos, hacemos una pequeña pausa, la última de esta noche, y al volver seguiremos hablando de este tema, y si nos da tiempito hablamos de nuestro segundo tema irreverente. Estás viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Somos el único país en el mundo que está desarrollando las autonomías indígenas, un país, un estado unitario con autonomías, y dentro de las autonomías están las autonomías indígenas. Las autonomías indígenas tienen que ser para recuperar nuestra identidad, nuestra identidad, nuestra filosofía, nuestra medicina. el primer cumbre de los pueblos indígenas originarios, de las autonomías indígenas, tiene que dar un horizonte político, respetando nuestras estructuras orgánicas que son nuestras organizaciones más listas. Bueno, y justamente hoy se ha concluido con esta Cumbre Nacional de Autonomía Indígena Originaria Campesina, en la que además de las autoridades del Gobierno Nacional han participado, por ejemplo, el CONAYOC, que es el Comité Nacional de Autonomías Indígenas Originaria Campesinas, estuvo la GAYOC de Ragaypampa, Charagua y Ambae, Salinas, Quereimba y, y Ambae, las Autonomías Indígenas, en proceso de consolidación, estamos hablando de Huacaya, Cabineño, Antora, Corquemarca, Chaya, Lomerío, eh, disculpen si pronuncio alguno mal, Hatun Aylyuyura, eh, Tim I y, y ¿no? esto en el marco de esta cumbre en el que se ha dialogado el rol fundamental además de las mujeres también, según la publicación de la ministra de la presidencia, Mariane La Prada, el rol fundamental de las mujeres en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia con lideresas indígenas, dirigentes, herederas y guardianas de una larga historia de resistencia y lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Esto hacía conocer la ministra de la Presidencia conjuntamente con estas eh, fotografías eh, lo que ha ocurrido en esta es, hoy y ayer que se ha desarrollado esta cumbre. Eh, ¿Cuánto se ha avanzado realmente en la consolidación de las autonomías indígenas? Alem. No, casi nada. Primero, quiero hacer la siguiente analogía. ¿Recuerdan a Mafalda? Una serie súper vieja, más que yo. Para que, para que Andrés no, no, no esté ahí. Súper vieja. Y el personaje... El personaje, el, personaje Manolito, el personaje Manolito, que es un pequeño empresario de, ahí, de la serie, dice No todos los hombres somos iguales, solo que algunos tenemos capital. Creo que va en función a eso el debate de las autonomías, porque eh, no es como dice el señor Choquehuanca, que es un tema de identidad, es una mirada paternalista, de mirar a, a los pueblos indígenas como el buen salvaje, el cuidador del medio ambiente, el cuidador de, de la naturaleza. ...cuyo gobierno genera explotación en sus mismos recursos naturales... ...minería, tala de árboles, contaminación de agua... ...absurdo e hipócrita ese discurso del señor Choquehuanca... ...entonces, eh, ¿vieron cómo la, la, el mundo aymara, el mundo colla... ...en palabras del señor Fernando Untoja, quechua aymara... ...aymara primero, segundo quechua... ...tienen la identidad bien marcada... ...y el capital económico completamente arraigado a ellos... Eso constituye la identidad. La identidad no es lo que dice el señor, seamos bonitos y cuidemos nuestra pequeña selva. No, la identidad, en tanto no tengas capital, como dice Manolito, jamás vas a poder garantizar tu identidad. Andrés. Bueno, yo primero aclarar que lo que afirmaba el viceministro de Autonomía, no es cierto decir que Bolivia es el único que está avanzando en autonomías indígenas, es falso y creo que... En honor a estos procesos que suponen varios sacrificios, necesario o sea, reconocer, ¿no? Los cunas en Panamá, en el Cauca de Colombia, los zapatistas mayas en México, purépechas también en México, que igual están construyendo autonomía indígena en, el, en Latinoamérica con mucho sacrificio, ¿no? Pero es verdad que Bolivia tiene uno de los marcos constitucionales y legales más avanzados del mundo en términos de reconocimiento. Para la gente en casa que no está familiarizada con el debate de las autonomías indígenas, están entre nuestros primeros artículos de nuestra Constitución como una parte estructural fundamental del proyecto de la plurinacionalidad. O sea, que varias naciones, varios grupos étnicos y culturales puedan convivir en paz respetando su diferencia. La autonomía indígena en teoría se supone que estos pueblos que deseen ir por esa vía van a poder liberar su espacio, por usar un término, donde van a poder administrar sus recursos, su política, de acuerdo a su propia cultura y su forma de visión. Hasta ahí, todo muy bien. Ahora, ¿cuánto ha pasado del 2009 con la nueva constitución hasta ahora? Es verdad lo que dice Lenz? ha avanzado muy poco. ¿no? Se tiene un cálculo de que por lo menos 200 municipios en Bolivia podrían volverse autonomía indígena y ahorita estamos en 5, la mayoría aprobados en los últimos 5 años. Sin embargo, yo reconozco, viendo esta cumbre, de que se plantea que el próximo año sean aprobadas otras cinco, lo cual supone que estaremos duplicando el número de autonomías indígenas en pocos años. Quiere decir que este gobierno, en lo que se muestra en esta cumbre, además la cumbre es otro hecho, otro ejemplo de eso, parece estar más comprometidos con el avance de estas alternativas eh, de liberación, vamos a llamar así, para los pueblos indígenas. ¿no? Eh, ahorita vamos a profundizar en eso porque quiero responder algo aquí a Lem. Que es verdad, es verdad lo que dice Alem de que realmente las autonomías indígenas pueden suponer que el indígena tiene que preservarse como hace 500 años atrás y no toma en cuenta la, los cambios y diversidad de los pueblos indígenas. Aymaras, como bien pone el ejemplo, es una población, es una nación muy diversa, muy dinámica económicamente y muy moderna incluso, ¿no? como vemos en el alto. Sin embargo, no todas las realidades indígenas son iguales. Justamente la pluralidad muestra que hay cosas distintas. Yo hablo, por ejemplo, de Raca y Pampa una de las autonomías indígenas vigentes en Bolivia, que ellos justamente por su cultura, por preservar sus formas de organización, en su territorio han sido discriminados históricamente por misca, por otros hablantes Y la autonomía indígena lo que les permite ahora es administrar sus propios recursos y a partir de sus propias formas. Incluso para ellos es una forma de liberación económica con respecto a una cabecera municipal que los discriminaba históricamente. Entonces la autonomía indígena se tiene que evaluar así, ¿Qué tanto sirve a ciertas poblaciones que pueden echar mano de ellas? Um, yo creo que sí, o sea, la idea está muy bonita y muy genial y en la Constitución es una de las más avanzadas que tenemos y tiene utilidad, como bien lo decía Andrés. Pero eh, ¿por qué? hay que preguntarnos, ¿por qué no ha funcionado casi nada desde 2009 hasta ahora? Creo que ahí también hay una, una ironía dentro de esto porque estamos diciendo ya, que los pueblos indígenas se puedan determinar, puedan manejar sus recursos y demás, pero estamos intentando que lo hagan bajo un modelo occidental de Estado. Y eso es algo muy complejo, yo leía varios estudios sociológicos sobre esto, y sí, a veces, eh, culturalmente, es muy difícil que, que un pueblo indígena se amolde sea a lo que tú quieres, como, digamos, ponerle ya, bajo estas leyes, tú me tienes que llenar estos formularios y así tienes que autogestionarte. Y no es así, es un proceso, es un proceso que se tiene que dar para que se pueda dar esto realmente. Entonces, para mí hay que ver que una cosa muy bonita puede estar en el papel y la ley, pero faltan dos cosas. Primeramente, la voluntad política para que esto avance bien y como debería avanzar. Y en segundo lugar investigación sociológica, antropológica sobre por qué no funciona, por qué es que están las leyes, están las cuestiones y estos pueblos mágicamente deberían poder autodeterminar si que esto funciona y por qué no está funcionando para mí tiene mucho que ver con el tema cultural y de ciertas, no son imposiciones pero no engrana a veces lo que uno quiere que engrane como gobierno nacional con las distintas culturas que existen ¿no? entonces eso, esas dos cosas plantearía yo bueno. Ingrid. Hasta ahora, consenso, wow. con razón se está cayendo el cielo. Bajo esa misma línea, sí hay un tutelaje estatal, ¿no? administrado y centralizado. Entonces, eh, Andrés lo ha dicho claramente, hay una centralización, los pueblos no son libres ni autodeterminados porque la economía va a depender mucho, ¿no? entonces todavía no se les da ese papel. Y lo irónico es que el neoliberalismo y en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994 es que se ha dado... Eh se ha logrado eh, reivindicar la lucha no con la marcha por, eh, por la vida en 1990, ahí es donde realmente ha emergido eh, la verdadera decisión y lo que se ha hablado después ya, ¿no? posterior a la, a la aprobación de la nueva constitución. Entonces esos sus derechos que se han reivindicado y en la toma de decisiones autonómicas que deberían de tener todavía los pueblos indígenas, no tienen aún. ¿no? Eh, eh, un ejemplo está claro, la, la, la marcha que ha habido de... Santa Cruz, de los pueblos indígenas eh, de tierras bajas, ahí lo han demostrado quejándose de que ellos no están eh, eh, consensuando con el gobierno en el tema de, por ejemplo, eh, abrir carreteras en unos parques que son eh, de cuidado ambiental, de, donde ellos tienen sus usos y costumbres eh, culturales independientes, ¿no? Y ahí se está, todavía hay ese disenso, entonces es, todavía está centralizado, ¿no? no hay una verdadera autonomía. Ahora, yo quiero lanzar una pregunta. Alén planteaba que esa mirada paternalista sobre los pueblos indígenas de preservar el, el ecosistema sin dañar... Eh, va en contrasentido de una cuestión de modernidad. y eh, ¿Cómo quedaría la situación, por ejemplo, retrotrayéndonos en el tiempo eh, del TIPNIS, que se tenía esa mirada de no, que, que no tienen acceso a salud, por ejemplo, eh, las personas que habitan ese lugar tardan tres días en salir en embarcación para llegar a un centro de salud eh, medianamente decente, pero se pretendía que no exista la carretera. ¿Cómo consensuamos eso? Entendamos que el Tibnis era una reacción completamente urbana. Las clases medias somos, somos y son los que más han Entonces participado. Fue una cuestión paternalista por, de las clases medias no, urbanas. Por supuesto, por supuesto. Porque el gobierno... O sea, hubo un, hubo un momento de crisis que el gobierno empezó a acorralar a, a, a la bestia no salvaje, digamos al gato doméstico que lo ha acorralado y este tenía que escapar. Timnis ha sido la defensa más una emergencia de las clases, bueno, de los sectores urbanos. Ha empezado ahí el proceso de organización, que después podemos ver la, la evolución. Pero eh, el buen salvaje, el, el comunario, necesita estos escenarios. Pues es lo que les decía en algún capítulo, el, las 100 toronjas que sacan de una comunidad de, de, de cobija, con el transporte, 100 naranjas, 100 toronjas vale 30 bolivianos. El transporte para llevar 200 naranjas les cuesta 100 bolivianos en barca. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan modernidad. Ahora, ¿qué ahora decía? O sea, ¿dónde empezamos la mirada antropológica, sociológica sobre este elemento? Nel Garejo, en 1874, si no me equivoco, plantea la ley o expone la ley de exvinculación, donde parcializa todo el mundo, todo el mundo cóllak. ¿A qué me refiero? Les da la propiedad privada. Tienes tu comunidad, tienes tu propiedad privada, y a partir de eso, la lógica Aymara empieza a evolucionar con el tema del sistema de mercado liberal. Con toda una masacre de por medio, ¿no? ¿Funcionó o para... no funcionó? No, ¡Listo! Para... estas es no, no, las no, respuestas, no. señores. Todo escenario político libre, va a no ser respuesta. sacrificios sociales, políticos, económicos. La respuesta al final es ¿funciona <risa> o no funciona? No me Esa me es, es la respuesta Yo no que quedaste callado. Yo no <risa> veo que los aymaras hayan salido de la pobreza durante todo el siglo XX. ¿eh? No, pero maestro, es todo un proceso <risa> de evolución. Solo recordemos, cuando la gente migraba a Argentina, no llevaba pollera, se avergonzaba y tenía que justificar mucho. ¿Y por qué y... se tiene que ir a Argentina? funcionado el sistema económico? No, te estoy Porque diciendo que la gente emigraba. Hoy por hoy una señora de pollera entra y sale sin ningún problema con la pollera y su identidad. Es un proceso de trabajo político todo esto. Esto desde 1874 ha constituido que el mundo colla, entre las dos naciones que tenemos, tenga un alto nivel capitalista. Los tenemos en Francia, los tenemos en Europa, en Estados Unidos, Brasil, Argentina, como empresarios. Pero ¿A partir de por cuándo favor? es que reivindican sus raíces? No, la raíz nunca se ha perdido en Bolivia. No, pero sí, eso eh. que mencionabas, que migraban sin pollera, bueno, claro, mira, todos quienes hemos estado la, afuera del país, la experiencia vez nos es... hemos topado con uno que negaba ser boliviano. De seguro, de seguro. ¿Y, y ahora a mismo partir de en cuándo encontrar. fue ese mira, cambio que hizo? El proceso, el proceso de este 1900, post-86, post post-privatización, no post post-relocalización, los procesos de migración han empezado Brasil Argentina. Década de los 90, lo más estudiado. No ve, pero pero el proceso de migración reivindicado, todo lo que más dice que reivindicado es la aceptación de lo que Pero haya surgido eres. pues la Ley de Participación Popular. Legalmente, no, pero volvamos, Más que el gobierno del más ha reconocido a los pueblos indígenas no. y una cosa es, es ignorar que el 60% de de la población Entre en la lógica capitalista, es absurdo, pues obviamente a entrar en la lógica. no se trata de que un papá te reconozca, sino se trata de que el hijo se afirme. Por eso decía, Conamac en la ley de participación en el 94 dijo, nosotros no necesitamos esto, somos... Aymara somos la nación, Aymara. Pero te Y en eso, tu el lógica, El papá no tu es lógica, el que está en el estado sí, y el hijo vos, el que está abajo. El hijo pasa a ser sí, cara, el papá. Pero tu mirada paternalista capín. siempre está sujeto al señor Choquehuanca, ale, ¿no? El buen Salem. No, eso es de Hobbes, por, pero, por ale, cierto, no es del señor mirada, Choquehuanca. a lo que ha dicho un montón de cosas. En primer lugar, eso, para aclarar igual históricamente... Lo que hizo Melgarejo con la desvinculación, que es un proceso de acumulación originaria, generó también la resistencia de los pueblos originarios que tenían todavía las tierras comunales. Que no querían. Que no querían eso y justamente se, celebró, se dieron un montón de masacres. La, la resistencia está encarnada justamente en Zaratevilca. Y bajo la promesa de que eso iba a modernizar al país y que nos iba a integrar al mundo, Responda usted en casa, Bolivia en el siglo XX se integró al mundo modernamente, no seguimos siendo periféricos y explotados. Y esa gente, los campesinos que fueron expulsados de sus tierras, volvieron a ser mineros explotados después por no tener dónde más trabajar que en boca mina. Hablando de la cuestión de la, de lo, del Tibnis, que me parece sumamente pertinente hablar de esta cuestión, para mí la pregunta no es. Ya, los de Timnis tienen que ser buenos salvajes o tienen que ser modernos, porque no nos corresponde a nosotros decidir por la gente de ahí, no te corresponde a ti, siendo paternalista. Yo, idea esto? Por eso. No per, es que yo lo esté. Pero justamente nuestra constitución, respondiendo a un doloroso proceso histórico en Latinoamérica, que justamente atropelló derechos de pueblos indígenas constantemente, dijo. En la Constitución está, ustedes tienen el derecho a la libre determinación y tenemos mecanismos institucionales para que le ejerzan, como por ejemplo la consulta previa. ¿no? Para mí, el grave error del movimiento socialismo en el 2011 fue no haber aplicado correctamente la consulta previa. El gran error de los protopititas, no eran pititas, pero ya eran protopititas, fue que ellos al defender al indígena, incluso, incluso quisieron una ley de intangibilidad, o sea, paternalistamente los... Encerraron al buen salvaje, como tú dices. Lo que se debería haber hecho es justamente respetar la libre determinación, hacer consulta previa y qué pasó. Porque seis años después, como tú bien dices, los pueblos quieren la carretera y estamos a 70 kilómetros de que suceda. Ese aprendizaje de la institucionalidad es lo que va a construir un Estado plurinacional y lo que tenemos con las autonomías indígenas en la actualidad es eso, son los pueblos indígenas no adaptándose a una imagen buen salvaje o moderna, sino agarrando los mecanismos para utilizarlos bajo sus propios intereses y fines y eso es para mí la reivindicación, la libre determinación. Hay que, concreto, hay que eliminar concreto. esa categoría del de buen salvaje, creo que hay que respetar a los pueblos indígenas porque no son el, salvajes. El señor para los ve así. Solo para, para responder, no, no creo en, que tanto, los ve. en tanto, no les demos la legatidad de propiedad privada a los restantes 34 pueblos indígenas, jamás, desde mi punto de vista, jamás van a poder constituirse como propios de su territorio y propios ¿Y de si su identidad. Y si ellos ¿Y quisieran... Los aimaras eso? cuando se les ha dado Mira, emergió, Los aimaras, los aimaras se... no quisieron romper que se los parcialice. No quisieron. Hicieron toda la lucha que tú dices. Pero lo asumieron y evolucionaron. Y ah, tenemos bien. ahora grandes capitalistas ah, sí aimaras. Entonces, ¿queremos una verdadera reivindicación? Bueno, digamos, señores, propiedad privada, firmen acá. Ya ellos decidirán si quieren o no quieren. Pero el gobierno siempre va. No. Bien, tenemos que cerrar. Son las 11. De la noche con nueve minutos. Muchas gracias. Cortita la, el cierre las conclusiones. Bueno, eh, para cerrar y agradecer eh, a los pueblos indígenas originarios campesinos eh, que luchen por sus ideales y que sancionen cuando son traicionados y que lo digan y que denuncien porque desde el gobierno de José Manuel Pando, con lo que decía Sara Tevilca, ha sido la primera traición que se le ha dado a los indígenas. Entonces eso hay que cambiar, porque el indígena tiene que estar en el poder, y, pero tiene que estar ese indígena que dice, decía Alem, que está distribuido en todos los rincones de Bolivia, ¿no? porque quiere ser neoliberal y porque tiene la plata. Y los collas, ¿dónde no están los collas? ¿Dónde no están los aymaras? En Santa Cruz, el principal la economía principal de Santa Cruz están porque los collas han migrado de La Paz, de Oruro, de Cochabamba a Santa Cruz. Y ahí está el poderío económico y el verdadero trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid. Andrés. Bueno, nada más resaltar de que hoy día la cumbre demuestra dos cosas para mí. Demuestra que el gobierno central no atenta contra las autonomías, las autonomías indígenas que podrían ser los principales interesados en cuestionar distintas normativas que vulneren su autonomía, más bien se acercan al gobierno central para poder construir en conjunto y homologar una agenda. Eso para mí me lleva a lo segundo, que es que las autonomías indígenas no son una disputa o una ruptura con el gobierno central, sino es un nuevo pacto social en el cual se... ...respete formas alternativas de desarrollo, formas alternativas de organización política... ...en el marco de un proyecto común. En eso es necesario que el gobierno central haga recursos para distribuir... ...y que se respete también la libre determinación de los pueblos indígenas. Gracias, Andrés. Alem, dos cositas, siguiendo a Andrés. Eh, el encuentro de hoy fue altamente paternalista, mostrando las dos bolivias. La bolivia que el señor Quispe el Malco decía no ve entre lo cara y lo indio pasó a ser entre la institucionalidad formal, la que hemos tenido el encuentro sobre, sobre el tema del presupuesto, donde el bueno el señor Choquehuanca se reúne con los gobernadores, y la señora Prada se reúne con la otra Bolivia, lo indígena. ¿Quién lo está polarizando? Hasta mañana, señores. Gracias, Alem. Eh, para mí, en el caso de las autonomías, hay que hay que siempre hablar de libre determinación, que pasa por mecanismos de consulta previa y todo lo que está en la ley y que no se hace, no solo porque a veces no hay la voluntad política, sino porque no, no se conocen las formas adecuadas de hacerlo. Y vuelvo a repetir, se tiene que hacer investigación sobre cada pueblo indígena y darle más importancia al tema. Aparte de eso, creo que eh, paternalista es decir que si los pueblos indígenas no se vuelven al modelo capitalista occidental, no van a poder progresar. Eso, gracias. Gracias a ti, Kiara. Gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. Mañana el reencuentro, por supuesto, a partir de las 22 horas. Los dejamos con una invitación para que mañana también eh, estén atentos. A las 7 y media de la noche se va a estrenar un reportaje especial preparado por eh, Andrea Taboada y David Quispe en torno a el rol de las iglesias las sectas, los grupos anti -vacuna y las vacunas contra el COVID-19. Imperdible la cita, mañana a las 19.30 horas. Permiso, buenas noches. Fallas, calla, calla, Señorita, usted no ha entendido, parece, no, no me voy a vacunar, en realidad yo sé que las personas están, como le digo, lavadas el cerebro. Vacunas, iglesias y grupos anti vacunas COVID-19. Es un reportaje elaborado por el equipo de prensa de Avia Yala Televisión, que refleja el papel de las iglesias, los grupos en contra de las vacunas y las autoridades en medio de la pandemia. Entonces, Yo pienso que eso va a poner en riesgo mi vida y la de mi familia. No te pierdas esta investigación periodística este viernes 17 de diciembre a las 19.30 por Avia Yala Televisión.